Resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy Cuando hablamos que la OMS recomienda la lactancia exclusiva en los primeros seis meses con el, el primer inconveniente que nos encontramos es con la vuelta al trabajo Bueno, tenemos que conocer que existen ciertos tips y ciertas este, formas de conservación de la leche que pueden hacer que podamos extender esa lactancia por esos primeros seis meses de manera exc exclusiva y no necesariamente tener que incorporar leche de fórmula. Por ejemplo, podemos este, empezar a armar nuestro propio banco de leche mediante la extracción ya sea manual o con sacaleche y este, con, con conservadores que pueden ser eh, plásticos o de vidrio eh, haciendo nuestro, nuestro lactario en un freezer o en una heladera de, de, de uso común en el hogar. Con respecto a la producción de la, de la leche materna, siempre que tengamos el estímulo de succión de nuestro hijo, vamos a producir la leche en cantidad necesaria, eh, la cantidad que él necesita. Entonces es, es importante conocer que eh, la lactancia se mantiene en base a oferta y demanda. Si hay succión, hay producción. Por lo tanto, no hay mamás con, con leche que no sirva o con leche que sea aguada... O, o que producen poco, simplemente hay que revisar el estímulo para conocer dónde está el, el, el problema. Con respecto a los cuidados, es importante el cuidado de, de los pezones, de no lavarlos, por ejemplo, con jabón para no resecarlos. Los pezones de por sí producen una sustancia humectante que hacen que la piel del mismo sea muy flexible y elástica. Por lo tanto, con mínimos cuidados puedo asegurarme este, eh, no tener grietas. También, este, por ejemplo, controlando que haya una buena prendida, eh, a veces son detalles muy chiquitos con los que hay que corregir para este, no interrumpir una lactancia que podría este, verse complicada.